Una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo este nuevo rebalanceo completo general WTF, ¿qué pasó? Acaba de suscribirse, ¿quién? Carlos Gobe, acaba de suscribirse al canal Bueno, muchas gracias señor Carlos Gobe Agradezco mucho esta interrupción <ríe> Bienvenido sea, bienvenido sea Así que bueno, eh, lo que sí estaba por decir es que... Bueno, se viene un rebalanceo completo y total aquí. Estamos en lo que tiene que ver en la página de World of Tanks con el Sandbox. Bien, o sea, vamos a tener un rebalanceo total general y super hiper mega archi recompleto de todo lo que tiene que ver con World of Tanks. Ahora vamos a ver bien detalladamente punto por punto, bien. El tema es que esto es... ...un montón de, de renovaciones y de cambios... ...fíjense toda la cantidad de mejoras que hay... ...o sea, lo que quiero decir con esto es que... ...se viene un cambio muy, muy, muy importante... ...que tiene que ver con... ...la revisión... Lo, o sea ...lo estoy leyendo acá, ¿no? ...la revisión del ecosistema de proyectiles establecido... ...o sea, revisión de la munición... ...cambio de los proyectiles explosivos... ...artillería como parte esencial de World of Tanks... El ...tema de la artillería... Otro paso hacia adelante que no sé qué será, después lo vamos a ver. Cambios clave. Revisión de las ramas de desarrollo de los vehículos. Revisión de las ramas. Mejora de la visualización de las estadísticas en el juego. Esto ya lo dije en un video anterior. Pulido de las misiones personales. Esto ya lo dije en un video anterior. Ajuste de la configuración de la economía en el juego, chicos. Economía en el juego. Por eso... Eh, vamos a leer, a leer lo último, recompensas por participar en las pruebas o sea, todo esto es un combo super gigante fíjense que estoy descargando el sandbox justo en este momento y son más o menos unos 13 GB, 14 GB, una cosa por el estilo pero, tengan en cuenta que el futuro de World of Tanks o sea, el futuro del juego en sí depende en parte, no digo totalmente, pero sí en parte de esta nueva actualización, porque es un, digamos es un rejunte de un montón de cosas que quieren implementar hace un montón de tiempo y que bueno quieren que esto salga al campo de batalla que salga a la, a la prueba digamos al sandbox y que ustedes puedan tener contacto con ellos entonces primero antes que nada quiero transmitirles esto por participar en las pruebas acá vamos a leer textual que nos dice guardamen dice Agradecemos el apoyo de todos los jugadores que participan en las interacciones del servidor Sandbox anteriores y que compartieron sus opiniones con nosotros. Es el momento de llevar a cabo las pruebas más amplias y críticas para tomar la decisión final sobre la implementación en los cambios anunciados. El impacto a largo plazo y los efectos significativos de estas pruebas... Esto los lentes? Ahí va. Eh, pruebas demuestran que su participación como jugadores de WOT es absolutamente vital. Cuantos más comandantes prueben el nuevo equilibrio y compartan sus opiniones con nosotros, mejor será el resultado de estas pruebas. Esta es la interacción final de pruebas y, si los resultados son positivos, implementaremos todos los cambios en el juego. Bien. Dada la gran importancia de estas pruebas, queremos recompensar a todos los participantes como agradecimiento por su contribución al nuevo equilibrio. Durante las nuevas pruebas de equilibrio... Habrá misiones de combate especiales que recompensarán a los jugadores con muchísimas recompensas Valga la redundancia, ¿no? Para recibir estas últimas simplemente cumplan con las condiciones de las misiones Y completen un formulario especial que se enviará a través del cliente del juego Luego del 19 de febrero Luego del 19 de febrero eh, En cuanto hayan respondido a todas las preguntas Recibirán todas las recompensas de las misiones completadas en su cuenta un día de cuenta premium de what 10 reservas personales de 300 de experiencia Para la tripu por 2 horas, re bien Matafuegos automático, bien, que después Se puede llegar a vender eh, ¿Qué tenés que hacer? Posicionarte como uno De los 10 mejores jugadores de tu equipo Por experiencia en 10 batallas O sea, te piden que participes por lo menos En 10 batallas Después te van a dar eh, Un día de cuenta premium La misión 2, ¿no? 10 reservas personales de 300% de experiencia libre. Bien. Y 10 kits de reparación grande. Objetivos. Eh, posicionarte como eh, uno de los 10 mejores jugadores de tu equipo. Por experiencia en 15 batallas. Y ya con 30 batallas te piden, eh, te piden que estés entre los 10 mejores. Y te van a dar 3 días de cuenta premium. Te van a dar 10 reservas personales. Por 100% de experiencia. Por 2 Horas y 10 botiquines De primeros auxilios grandes eh, Las pruebas Del nuevo equilibrio empezarán el 10 de febrero Y durarán 10 días aproximadamente Con lo cual es aproximado Bien También desplazaremos el contenido de los participantes Y el estado de las cuentas del servidor Del nuevo equilibrio para así simplificar Los cambios de las pruebas Y hacer un seguimiento de su impacto Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, acá unanse a la prueba y descargan el servidor Del SamDeVoxed y vamos a ver así, eh, a grandes rasgos, qué es lo que vamos a ver también después en el video que vamos a analizar con detenimiento. Eh... Vamos al punto 1. Revisión del ecosistema de proyectiles establecido. A ver, ¿qué quiere decir esto? En un principio, los cambios propuestos se concibieron como un sistema de reequilibrio de los proyectiles con el que buscamos alinear la tasa de eficacia entre proyectiles estándar y premium y especiales. En, nuestros, en nuestro juego siempre hubo tres tipos de proyectiles, pero uno de ellos siempre se alzó como el favorito incondicional en cuanto a su eficacia. El proyectil especial o dorado, el, el, digamos el premium, ¿no? el tirar oro, lo que se dice. Ya sea HIT o APCR, depende, eh, depende del vehículo. Está disponible para todos los jugadores a cambio de créditos e inflige las mismas cantidades de daño que el estándar, pero los valores de penetración del blindaje son mucho más elevados. Esto significa que siempre resultó ser más efectivo, ya que su probabilidad de causar daños es más alta. Este tipo de proyectil no presenta desventajas en batalla. Bueno, a esto vamos. Esto es lo que dijimos siempre. Esto es de lo que se habló y se viene hablando hace años. ¿Por qué voy a tirar una munición AP si puedo tirar a PCR? ¿Por qué voy a tirar una munición eh, que, que puede que penetre o no si voy a asegurar... O tengo por lo menos un 30 o un 40% más de probabilidad de dañar, de hacer el tiro. O sea, ¿para qué voy a perder 10 segundos de recarga si puedo meter el bombazo? Entonces, esa es la gran cuestión. Teniendo en cuenta que los proyectiles especiales tenían valores de penetraciones mayores, los demás valores eran similares. En todas las situaciones de combate era más adecuado usarlos, por supuesto, obvio. la arranco la partida, cambio directamente a PCR. El único inconveniente era su precio. Sí, que tampoco significaba una, una gran causa porque si tenés cuenta premium y reservas personales de créditos entonces tampoco es que me daría mucho. Eh, por esa razón, en el nuevo sistema la tarea principal es reducir la efectividad de los proyectiles especiales y aumentar la de los proyectiles estándar con el objetivo de que ambos tipos de proyectil tengan sus respectivas ventajas en distintas situaciones del juego. Bueno, por fin Wargaming entendió y comprendió lo que el jugador promedio entiende como normal. ¿Entendés? O sea, partiendo de la base como decía recién, ¿por qué voy a tirar a PC si puedo tirar a PCR? Y no, no tengo ningún impedimento para hacerlo. Con el tiempo nos quedó claro que se necesita un enfoque nuevo y un sistema constante en el que se incluyen otros aspectos relacionados con el juego. No solo los proyectiles. Así que hemos empezado a moldear estos conceptos con este nuevo sistema. Todos los proyectiles estarán equilibrados y cada uno cumplirá un rol específico. Y yo aplaudo eso y me parece muy bien. Porque que uno tenga que pensar en un juego, está bueno que uno tenga que analizar la partida y decir, bueno, a ver, mejor tiro AP. No, no, para mejor tiro APCR. Pero antes no era así, antes empieza la partida APCR, listo. Ya está. Si es la PCR, es la versión mejorada de la AP. ¿Por qué voy a tirar AP? Otra cosa es que me digas HIT y APCR. Bueno, ok, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque tiras una hit contra una casa o algún elemento que destruible del mapa, y esa hit explota antes de llegar al vehículo. Con lo cual puede que no te sirva. Ahora, la PCR no, la PCR pasaba. Eh, me parece perfecto esto. Ahora, en este nuevo paradigma, el proyectil estándar inflige la mayor cantidad de daño. Cuenta con un buen nivel de penetración del blindaje y es barato. Por otro lado, el proyectil especial Cuenta con el mayor valor de penetración del blindaje Pero inflige menos daño En comparación con un proyectil estándar Estoy de acuerdo Yo en lo personal, Nando Capo está de acuerdo Con lo que están proponiendo acá ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que elegir o Ok, perfecto AP penetra 220 APCR penetra 270 Perfecto, ok Pero AP, que penetra 220 Saca 500 de daño. APCR que penetra a 270. Saca 300. Entonces yo elijo cuál usar. Pero antes no. Antes las dos causaban el mismo daño. Pero APCR penetraba más. Entonces por qué voy a tirar la P. Bueno, acá tiene un sentido tirar APCR. Quiero asegurar el tiro. Bueno, tengo más chances. Ok, perfecto. Pero me reducís el daño. Eso para mí está genial. Te hace pensar un poco más el juego. Eh, mmm... El costo de este proyectil es varias veces más alto que el de un proyectil estándar. Sí, como hasta ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo debería usarse cada proyectil? Los proyectiles estándar son especialmente útiles si están seguros de que pueden perforar el blindaje enemigo de forma precisa e infligir el daño máximo por disparo. Los proyectiles especiales son necesarios cuando es preferible sacar. Perdón, cuando es preferible sacrificar daño por minuto en pos de un, aument un aumento de las probabilidades de perforar ese blindaje. Los proyectiles HE son óptimos para reiniciar el progreso de la captura de una base. Bueno, eso no va a cambiar mucho los HE en este sentido, ¿no? Bueno, ahora se viene así. el segundo punto, el cambio de los proyectiles HE en específico. Por eso no quería tocarlo mucho ahí. Los proyectiles AE son una parte integral del ecosistema de proyectiles actual del WOT. Su característica principal, que difiere de otros tipos de proyectil, es su mecánica exclusiva para provocar daño. Al equilibrar los proyectiles estándar y especiales, también necesitábamos retocar los proyectiles HE. Queríamos que esos proyectiles fueran efectivos en algunas situaciones tácticas específicas que ya mencionamos. En el nuevo sistema, estos proyectiles ganarán efectividad en calibres inferiores a 120 mm y la perdieron en calibres superiores a 150 mm. Cabe mencionar que mejoramos las mecánicas del daño explosivo y las hicimos más predecibles, tanto para el vehículo que dispara como para el que recibe el impacto. En relación a los tanques que usan proyectiles HE explosivos como elemento fundamental del juego, intentamos ajustar las características de los proyectiles en el nuevo sistema con el objetivo de que mantengan la misma eficacia. La mayoría de proyectiles HE y HESH no pueden penetrar el blindaje con las nuevas mecánicas. Los proyectiles HE, que en el sistema antiguo diferían de los demás debido a sus altos valores de penetración, ahora causan una mayor cantidad de daño. Las únicas excepciones son el KB-2 y el KB-2 Ragnarok, el R, que mantienen la capacidad de penetrar blindajes con proyectiles HE. Y esto fue porque hubo una queja, pero... Tipo, se le tiró todo el mundo en contra a Wargaming porque todos dijeron no me toques el KB-2. Porque no me lo toques, porque yo tengo el KB-2. Que al principio no me gustaba y hasta que aprendí a usarlo. Y me parece un tanque genial. Un tanque excelente a nivel explosiva. Entonces no me lo toques porque es lo único que tiene el kb 2 No tiene movilidad. No tiene visión. No tiene cierre de retícula. No es ágil. No gira la torreta. No rota. No nada. Lo único bueno que tiene es meter una explosiva con ese cañón. Punto. Entonces si me sacabas eso al kb 2 No sirve para nada. O sea, si me sacabas... Eso, el kb 2 directamente que lo saques de, Te pediría preferentemente Que lo borres de la línea, entonces Ya está Porque no sirve para nada, porque para eso me saco un 150 Que aunque sea, un T-150 Que aunque sea, por lo menos Tiene blindaje Porque el kb 2 te entra un tier 5 tranquilo Tranquilo Entonces, eso tenía que ver Con este tema del kb 2 Y es que todos le saltaron a La jugular a Wargaming y le dijeron No, el k 2 no me lo toques, de hecho Pueden fijarse los videos que yo hice del kb 2 en el Sandbox. Y bueno, tenía que ver un poquito con eso de, de decir, para para no me toques mi querido kb 2 Bueno, vamos con la siguiente info entonces. A ver. Artillería como parte esencial del ecosistema de World of Tanks. Los clickers. Ustedes son unos clickers, seguro. Estoy seguro que son todos clickers. <ríe> no, mentira chicos, mentira. Yo los banco, los banco que... Los quiero, que, aunque me, me deleten ahí tirándome artillería cuando ven... Nando capa ha salido en el campo de batalla y se halla plum plum plum. Nada, mentira, es un chiste. Bueno, la artillería es una parte esencial del ecosistema del juego, pero debido a su estilo de juego radicalmente disímil todos los cambios que haremos a las artillerías autopropulsadas tienen una naturaleza distinta. Uh -huh, interesante, a ver, vamos a ver. No queremos cambiar la efectividad de la arti en lo que refiere al daño. Pero sí queremos cambiar el enfoque de su estilo de juego y realizar modificaciones de lógica similar a aquellas ya mencionadas en el reequilibrio de proyectiles. A ver los cambios. Añadir variedad al estilo de juego de la ARTI. Aumentar el impacto de la elección de los proyectiles en situaciones específicas en el rendimiento general del juego, del jugador. O sea, que tengas que elegir entre proyectiles. O sea, mejor ahora, estoy con Arte pensando, ¿no? Mejor ahora tiro explosiva, mejor ahora tiro penetrante, ¿será? Reducir el daño general que provocan los proyectiles HE. Para mí el, el, el drama no es el daño, el drama es el estuneo Disminuir el porcentaje de aturdimiento infligido. Ahí está. Ese es el gran problema para mí. Lo que a mí me, me, me, me mata cuando yo estoy con un pesado, luchando mano a mano contra dos, y te la estás bancando bien porque estás moviendo bien tu tanque, es que te tiren un bombazo del arti Que está tomándose un mate tranquilo En su casa Y que vos que estás luchando contra dos O contra tres, a veces torreteando Viendo para que no te tiren los cazas allá Es un quilombo Plum. 600 de daño y 20 segundos De stuneo Se oscila, pero cosa. O sea, es imposible, es que a veces No tenés manera, cuando salen Más que nada cuando salen tres artis Si sale una, es muy difícil Que hasta dos artis Dos artillerías te la banco, ponele. Dos te banco. Ahora, las tres artillerías que te hagan 500 de daño cada una y te estuneen... ah no, es que es un garrón, es un garrón. Bueno, al jugar con artillería tendrán a disposición los siguientes proyectiles. Alto explosivo estándar. No sufrirán cambios y seguirán aturdiendo al enemigo. Alto explosivo especial. Se los caracteriza por la mayor cantidad de daño que infligen, la incapacidad de aturdir... Y el gran tamaño de su radio de explosión Ok Alta penetración O acumulativo Sus características distintivas Son los altos valores de penetración del blindaje Y el daño predecible pero reducido Ok, o sea Vas a penetrar, si lo pegás ¿no? En el tanque Va a ser, lo que no entiendo bien es Cómo manejan el, el tema este Del daño predecible O sea, será que se asemeja mucho Al daño que te dice como promedio Calculo que tiene que ver con eso. Otro paso hacia adelante. Durante interacciones eh, anteriores cambiamos el paradigma de los proyectiles y rediseñamos bla, bla bla bla. También ajustamos los puntos de vida de todos los vehículos para incrementar su durabilidad promedio. Añadimos puntos de vida adicionales a todos los tanques desde el nivel 1 al 6 y nivelamos la progresión de los puntos de vida de un nivel a otro. Estos tanques ahora cuentan con una mejor tasa de supervivencia. Ok, y las consecuencias de los errores cometidos se redujeron Cuando terminamos con los cambios de equilibrio Y los comentarios de los jugadores que jugaron En el servidor de Sandbox, que yo fui uno de ellos Nos confirman que estamos avanzando En la dirección correcta, yo creo que está bien Creo que es correcto Que aumenten los puntos de vida de algunos tanques Porque sí, porque a veces no Pff. Vos pensás que salís con un tier 6 Contra un KB2 y te vuela de un tiro Y decís, oh". yo siendo el KB2 Incluso digo, es un garrón Cuando vos también incluso sos un tier 6 no digo que, que cuando te toca la munición es otra cosa cuando te, te, te hacen amorrak es otra cosa yo lo que digo es no te haces amorrak te tiran una explosiva y te bajan yo por ejemplo con mi ARL en su momento hace un montón eh, me bajaron los 800 y pico de vida que tiene de un solo tiro con una explosiva en el frontal entonces si hubiese tenido por ejemplo en vez de 800 creo que tenía 850 me parece en vez de tener 850 hubiese tenido unos 950 aunque sea me quedaba con 100 de vida y le metía dos tiros pero no eso es lo que me parece un poco injusto. Repito, si te pegan en la munición y te vuelan un tiro, eso es otra cosa. No tiene que ver con esto. Eh... Las pruebas de febrero supondrán la interacción final y más extensiva, donde se juntarán todos los cambios del nuevo equilibrio, ya sean anteriores o futuros, como si fueran ladrillos. Todos los cambios anunciados anteriormente se han guardado. También se añadirán funciones nuevas, bla, bla, bla, bla, bla, bueno. No quiero hacer tan largo el video, por eso trato de, de, de agilizar un poco. Cambios clave. Revisión de las ramas de desarrollo de los vehículos. Este es uno de los cambios principales del nuevo equilibrio. Todos sabemos que los árboles tecnológicos de algunas naciones son extensos y a menudo generan confusión. Sí, la verdad que sí. Pues tienen transiciones complejas y poco claras. Sí. Esto se aplica especialmente a las naciones principales de Estados Unidos. Alemania, Alemania, Alemania y la URSS. La URSS no es tonta porque podés pasar varias veces de un lugar a otro O sea, no hay tanto lío Pero Alemania, vas siempre Siempre línea recta, salvo En una o dos ramas que podés ir a otra Pero si no vas siempre al mismo tanque Es un garrón Así que bueno, van a actualizar eso eh, Lo que quieren lograr es Una estructura de árbol tecnológico simplificada Transiciones claras y lógicas Agrupamiento de vehículos en clases La rama central de, la de los tanques pesados Será la más simple de todas a partir de aquí habrá transiciones a los tanques medianos y a los cazatanques, claro, pero, eso tendría que haber, pero esto tendrá que haber pasado hace años, chicos. Por lo menos mínimo hace tres años. Y la artillería y los tanques ligeros en los bordes se enmarcan los árboles tecnológicos. Sí, está bien. Está bien que lo hagan ahora, está buenísimo y los felicito, pero. A veces no hay que esperar tanto para hacer los cambios. Si sí, esto es obvio, hace rato que pasa. Eh, facilitaremos la navegación entre vehículos premium que estarán situados de forma individual a los tanques desarrollables. Eh, después, más adelante, vamos a hacer seguramente una prueba en el sandbox y listo. Que ya se descargó, dicho sea de paso. Hemos reubicado 92 vehículos de los árboles. 92 vehículos de los árboles tecnológicos, un montonazo. Se añadirán tanques de nivel 1 a nivel 5 a la pestaña Vehículos Coleccionables de la tienda en el juego. Estos tanques no se retirarán del juego. Simplemente se desplazarán a una nueva pestaña. Y se dividirán por naciones. Chicos, ¿qué tanto me están diciendo? No se retirarán del juego. Hoy me mandaron 800 preguntas. ¿Cherando se van estos tanques? ¿Por qué sacan estos tanques? No se van del juego. Se desplazarán a una nueva pestaña y se dividirán por naciones. Ahora... Esto lo estoy diciendo sacándolo de la página oficial de Wargaming. Si mañana, porque ya me ha pasado, si mañana Wargaming decide retirarlos del juego y desplazarlos, y no desplazarlos, o sea, hacerlo contra lo que dicen acá, no es mi culpa, les aviso. Ya de por sí. Porque ya bastante tengo con el tema del, del Black Market, los horarios que los cambiaron, que no los cambiaron, que, eh, Nando, por tu culpa, eh, que osos os pusiste esta hora. No, yo no puse nada. Siempre leo y. Hago referencia a lo que dice Wargaming Y si Wargaming dice que no los va a sacar Eso es lo que dice ahora, después veremos, no sé Es lo que por lo menos mantiene ahora Y yo recalco eso y transmito eso a ustedes, ¿bien? Para que quede claro Podrán encontrar la pestaña de dos formas En la tienda del juego en la rama de desarrollo Bla, bla, bla, perfecto, ok eh, Para desarrollar vehículos coleccionables Solo necesitarán créditos No se requerirá experiencia alguna Mmm, interesante todos los tanques estarán disponibles en su configuración básica, por lo que tras su compra podrán empezar a mejorar sus módulos. Como lo harían con los vehículos estándar, mirá vos. Serán iguales a su versión anterior, solo que esta vez se venderán en la tienda. Mira, qué loco. Los vehículos de nivel 6 a 10 seguirán en el juego y los podrán conseguir más adelante. Les revelaremos todos los detalles al respecto en otra oportunidad. Si ya tienen alguno de estos vehículos en su garaje... No se irán a ninguna parte. Además, se les asignará una categoría promocional y los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir un tanque en su mejor configuración aún sin haberlo desarrollado. Sin haber desarrollado ninguno de sus módulos. Si un vehículo que ya han desarrollado y comprado se retira del árbol, el siguiente tanque o tanques ubicados más arriba en la rama de desarrollo se desbloquearán. Pero si me dijeron que no iban a sacar ninguno... ¿Por qué me estás diciendo que si se llega a retirar? Me están volviendo loco Recién me dijiste que no se van a retirar Ahora me dice Bueno, si se retira alguno Te vamos a dar el tanque Bueno, está bien, ok Por eso, yo así Poncio Pilatos, amigos Me lavo las manos Yo solamente Les transmito lo que Wargaming dice Yo no tengo nada que ver Mejora de la visualización de las estadísticas en el juego Esto ya lo dije Va a haber una mejorización. Una mejora, Una mejora. Uh, una mejora en la visualización de las estadísticas. Básicamente tiene que ver con eso. No, no, no voy a entrar en detalle porque no. No me parece muy relevante. Pulido de las misiones personales. Eh, van a mejorar las misiones personales. Ajuste de la configuración de la economía en el juego. También ajustaremos la economía de la batalla, que depende directamente de los parámetros de daño de un vehículo y de sus pun. y de sus puntos de vida. Mmm, interesante. En resumen, todos los cambios serán proporcionales a los cambios de equilibrio del juego. Pero la rentabilidad de las batallas permanecería igual o aumentará. Sí, sí, sí. Y sí, sí, claro, pero si me llegas a bajar la rentabilidad, te juro, no juego más. O sea, cierro el WOT, aprieto el F4, eh, Alt F4, desinstalo el juego y me voy a jugar otra cosa. Porque ya con la, el nivel de economía que tenemos, que ya es bastante flojar de a veces. Que si no tenés cuenta premium, estás en el horno. Y teniendo cuenta premium, a veces incluso perdés. Y teniendo cuenta premium y usando un vehículo premium, a veces también perdés créditos. Entonces, no me digas que ya sé que tiene que mejorar. Porque la verdad, que el nivel de economía de juego es muy deficiente, es muy malo. Es muy malo. De los peores juegos que he conocido, sinceramente. He jugado un montón de juegos en el cual tenés que conseguir tu guita, conseguir tus créditos. Trabajar para conseguirlos Hacer misiones Hacer de todo lo que tengas que hacer Perfecto Pero después Ves los resultados Acá no Acá tenés que Te mataste Para conseguir Y desbloquear la experiencia De un tanque y demás Perfecto Lo hiciste Pero encima tenés que vender El tanque anterior Porque si no No llegás a comprar el otro Y le he de pasar esto A un montonazo de jugadores No solamente a mí A un montón Que es para, para llegar al tier 10 Tenés que vender El 8 y el 9 Porque si no No llegás Y Y te jugaste 100 batallas para conseguir el tier 10 Porque para eso fuiste desbloqueando Todos los módulos del tanque tier 9 Y encima el de tier 10 también tuviste que desbloquearlo Que me parece perfecto Pero en todas esas batallas Encima este créditos O sea que encima después te, Tenés que laburar para sacar el 9 Laburar para cada módulo del 9 Laburar para conseguir el 10 Y después laburar para conseguir los créditos del 10 Ah, no, dale Tirame un centro también, viste eh, recompensas por participar en las pruebas Ya lo dije Bueno amigos, entonces básicamente Esto fue un resumen de lo que tendremos En el nuevo sandbox Participen, que esto definirá El futuro de nuestro juego El futuro de lo que tiene que ver con el World of Tanks Y... Bueno, nada eh, Encima por participar Van a tener algún tipo Como le dije al principio De cuenta premium eh, botiquines y kit de reparaciones y demás es así que bueno queridos amigos muchas gracias y nos veremos en la próxima nos vemos en el sandbox mejor dicho chau chau